Productor musical propina golpiza a Urbano Jaraca Kiko en discoteca. Wow, qué mal, eh. eh bueno, le dieron a Jaraca Kiko. El artista Jaraca Kiko fue golpeado por un productor musical mientras se encontraba en una discoteca eh, de Químico Ultra Mega en el municipio Santo Domingo Este. Así reveló el comentarista urbano Arismendi Mañón, conocido popularmente como DJ Topo quien condenó la acción de violencia y señaló que para resolver los problemas están la, está la justicia. Vamos a ver si tenemos vamos a escuchar. Ahí vamos el a escuchar. audio? Adelante. El artista Jaraka estuvo... Esta película siempre. ¿Por qué no dice quién fue? ¿Y cuál es el miedo? Fulano le dio a fulano. Eso es película también. Eh, claro que sí. Tiene que, tienen que decir el nombre. ¿Y cuál es? Y si Ahora... Ahora él puede decir que le dieron a Haraki, no puede decir quién. Porque que se Tiene que ser una película. Ahí, ¿no? Ahora que si yo dudo que le hayan dado golpe a Jaraka. porque ellos andan con su, siempre andan con su malo corita No me a a decir que a todos decir que que que la fulano le dieron y los malocoritas que están ahí que no deja que le pase nada, ¿eh? ¿Cómo sí. Claro. ¿Cómo que se ¿Cómo que eh, 25 vamos a llegar? Porque eso no a los locos. Son 40 jipetas la ay, llegada ay, de papá. tarima a cualquier evento. Ay, no digo. Año, con avanzada, <risa> el que me brincó arriba me mi ahí mismo. Claro. Y así, y así son los, los artistas. Mira, Pablo Piri, que no está sonando, tiene su gente donde llegan discotecas. Andes, siempre, es, su malocorita. Donde eh, no te hace que el hombre, que boom Y, le, y, y Pero bueno. tú no has visto a Guardo Calle, como que empuja a la gente cuando, porque cuando quieren hasta tirar esa foto con rochi le eh. den unos empujones ahí bajísimo, que se ha criticado mucho eso. Eh. Que tiene también el control controlar eso porque son fan los fanáticos al claro. final, el artista vive de los fanáticos y hay que darle la oportunidad. No, hay seguridad también al artista porque todo el ciclo tiene una buena seguridad. O sí. sea, son gente que te hablan antes de que el artista llegue y lo insuperable también. Sí. Tú sabes que son personas entonces, educadas. Yo no creo que Jaraka Kiko, solo, diga, para que le estén dando Jaraka es que está pasando por un mal momento también, eh, cosas personales, que fue un muchacho que fue un fenómeno. No se supo manejar, viniendo de la nada, aceptó muchas cosas que no debió. Y esperemos en Dios, porque él tiene su talento. Aunque él no, no cante ni escriba, pero tiene le gusta al público. Eso es lo importante, que él le gusta. Y esperemos que se arregle todo. Señores.